con cuanto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pida. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Eso nos invita a orar con confianza. Dice Él, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Dios está siempre atento a nuestra oración, el ejemplo que pone Jesús es el del Padre que quiere el bien de su Hijo y le da cosas buenas, cuanto más Dios que es nuestro Padre que siempre está atento a lo que necesitamos. La oración de Esther fue escuchada y Jesús nos aseguró que nuestra oración nunca deja de ser escuchada por Dios.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 pero sí le escucha siempre y le da cosas buenas. Pero Jesús nos exige a la vez que si Dios ha sido bueno con nosotros, igualmente nosotros tratar a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos trataran. Jesús nos invita a pedir, pero ¿por qué pedir si Dios ya conoce nuestras necesidades? La oración de petición nos sirve más a nosotros que a Dios. La petición se transforma entonces en búsqueda, es decir, mantiene viva en nosotros la conciencia de que dependemos de Él. Pedir es la actitud del pobre cuando sus propios esfuerzos no alcanzan para conseguir lo que necesita. Esta conciencia de necesidad nos permite recibir con gratitud cada uno de los dones de Dios. Reconocer que nada de lo que tenemos viene realmente de nosotros, sino de Él, que es dador de todo don perfecto. Y tantor restituiremos a Él lo que hemos recibido, poniéndolo al servicio de los demás. La oración de petición también ayuda a nuestro espíritu a no desesperar.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 La confianza en que recibimos todo del Padre Lo recuerda a nuestra alma que no estamos solos Cuando nosotros pedimos algo a Dios Estamos diciendo algo que ya sabía Estamos pronunciando lo que Él aprecia más que a nosotros Con su corazón de Padre Nuestra oración es en este mismo momento eficaz Porque nos hemos puesto en sintonía con Dios Y nos identificamos con su voluntad que desea salvar a todos. Pero nos comprometemos a trabajar por lo mismo que pedimos. Tenemos un ejemplo en Jesús. Él pidió ser librado de la muerte. Dice la carta a los hebreos que fue escuchada. Esto puede parecer sorprendente porque murió. Sí, pero fue liberado de la muerte. Después de haberla experimentado, entró en la nueva existencia del Señor glorioso. Así de misteriosa es la voluntad de Dios. Y podemos estar seguros y decir confiadamente, como el Salmo, Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Nuestra oración debe ser como la de Esther, confiada y humilde, seguros de que Dios la oye, y entendiendo nuestra súplica como una toma de conciencia y de compromiso. Para Jesús, nuestra oración debe partir de la experiencia de filiación con el Padre. Por eso debe ser confiada. Nuestra oración no se dirige a un juez indiferente, sino a un padre que conoce nuestras necesidades persistente. Debemos perseverar en la oración día y noche, en medio de la turbulencia de nuestro trabajo y de nuestros sufrimientos. Hecha con fe, creemos que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios y desde las necesidades más profundas. No debemos pedir cosas superfluas y egoístas, sino que nos hace ser hijos de Dios. La cuaresma nos invita también a reflexionar sobre el trato y relación que tenemos con los que convivimos para descubrir nuestro egoísmo sin diferencias, a fin de poder llegar a ser buenos, misericordiosos y compasivos como nuestro Padre Celestial busca en todo. Tratarlos con generosidad, amor, amabilidad como seguramente te gustaría que ellos lo hicieran contigo. Y si puedes darles un poquito más, pues en eso te reconocerán como verdadero cristiano. Que el Señor los bendiga. Camino,